Muy buenos días, gracias a Dios por este nuevo día, hoy martes 23 de octubre del 2018. Yo soy Fulvio Ureña y junto a mis compañeros Francis Rodríguez y Raquel Ortega estaremos llevándole todas las incidencias locales, nacionales e internacionales en este mundo globalizado. En nombre de todo el equipo de mañana, gracias por permitirnos compartir todo el contenido. De inmediato darle la bienvenida. A mi compañero Francis Rodríguez Muy buenos días Francis Buenos días Fulvio ¿cómo te fue el día de ayer? Me fue muy bien, muy bien Aunque La gente tengo, preguntó por ti tú eres Tengo una, una, eh, un virus gripal ya Pero me siento bien, gracias bueno. a Dios A las gracias por la luz de este nuevo día Y que nos ayude a desenvolver en él Y que nos dé inteligencia Para tomar las mejores decisiones de nuestras vidas yo soy Francis Rodríguez agradezco a usted el favor que cada mañana nos permiten entrar a sus hogares a través del canal 10 de Telenor en este su programa de mañana, contenido de información, análisis e entrevistas. Como siempre, nosotros nos comprometemos en llevarle cada mañana todas y cada una de las informaciones y de las noticias que acaecen en el mundo. Gracias a Telenor Canal 10 que nos empalma con toda la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas, todo el nordeste con la provincia de Samaná, la provincia del mármol, las playas blancas y la ballena jorobada. Gracias también al Canal 14 que nos abraza a la novia del Atlántico, la provincia de los cruceros, Puerto Plata, al Canal 41 que nos une a la Olímpica de Ciudad de la Vega, al 42 a Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. Gracias a Televiaducto, Canal 17 que nos une a la provincia de los presidentes, Espaillat, Moca y también al Canal 46 que nos abraza a todo Santiago y la línea noroeste. Gracias mil a la ciudad de los 30 caballeros, también al 1014 que nos amarra con todo Estados Unidos a través de Canaán en diferido en el 1014 a las 11 de la mañana y para todo el mundo telenor.com.do desde aquí un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido en otras latitudes del globo terráqueo con su trabajo honesto. De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, UNAMED, que nos dice que para el día de hoy el cielo estará medio nublado a claro. A veces se tornan un poco nublado. No obstante, hay condiciones anticiclónicas en los niveles medios y altos de la troposfera, lo que va a provocar que sean escasas las condiciones de lluvia, con excepción a la cordillera central y a la zona céntrica de nuestro país y a la zona sureste, donde podrían estar ocurriendo posibles chubascos con tronada en, la, en las horas de la tarde. Las temperaturas agradables, los vientos del nordeste arrastrando viento frío del Atlántico Norte nos darán temperatura agradable, especialmente en las montañas y las zonas altas de nuestra geografía. Esto es lo que, sea, esto es lo que hace que seamos un país divino, con diferentes temperaturas en diferentes alturas. Disfrute de estas agradables temperaturas que ya inician en esta semana. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir por el día de hoy. Gracias, Fulvio, por tu informe del tiempo. Y la verdad que el día eh, es un sol brillante. Brillante. Esa eh, influencia anticiclónica favorece bastante a Poca que ayuda. no se produzca la humedad que tradicionalmente tenemos en nuestro ambiente porque somos un tanto húmedos. Eh, sobre todo en la parte alta de, de la ciudad de San Francisco de Macorís, el bosque húmedo de quitepuela hace su labor sí, recolectando agua condensando, y así, nubes, eh, va distribuyendo a través de las afluentes que van a los ríos más importantes, aquí el río Jaya. Así pues nosotros tenemos que devolvernos a la, a la mirada, al campo y, a, y sobre todo al medio ambiente y a la loma quitespuela. Nuestro principal aliado para coexistir correcto, es el correcto, medio ambiente. Correcto, fíjate. Y ya disfrutando del frío, Francis, empiezan los se vientos nota. del nordeste arrastrando ese campo frío del Atlántico Norte. Es decir, que se pueden hacer actividades en el campo, en, en el aire libre. Y no vamos a tener tanta incidencia de lluvia. Quizá en algún momento, en la, en la tarde, eh, se producen, pero no por acá. No creo que aquí... Zona central del país. Sí. Bonao es y evidente que, sí. que se moja. Sí. Bien, hoy tenemos preparado con la producción el tema de el llamado a huelga para el 29 de este mes. Pero es lunes. sí. Día de ah, semana, inicio algo, de semana. Algo como medio extraño que un lunes se cenifique una huelga. No obstante, Francis, hay muchísimas condiciones porque qué eh, exigir eh, mejores condiciones de vida. Ahí tenemos, por ejemplo, la canasta familiar que ha aumentado a 30 mil pesos, la mínima. Para usted comprar arroz, habichuela, aceite, un poco de carne mensualmente se le está yendo estamos a la familia 30 mil pesos todos mal los meses en la canasta familiar más pequeña ¿eh? que no son las que consumen los Del funcionarios quintil más pequeño. los funcionarios consumen otra cosa y también el, eh, los altos costos de los combustibles que esto ha provocado incremento en los pasajes en los diferentes pasajes y también incremento en todo se ha disparado eh, los precios en los diferentes artículos. Pero este llamado a huelga para lunes es como contraproducente. Se han agregado, primero se anunció en la región de Santiago, de luego la región del Cibao, y se han adherido a este llamado San Francisco de Macorís y otras provincias. Lo que se espera que sea un paro eh, fuerte ellos están llamando a una huelga pacífica, eso es lo que nosotros queremos. Lo que no entendemos es por qué hacerlo lunes. Mira. Eso está medio raro. Eh, a raíz del anuncio de Santiago, de las organizaciones de Santiago, decir que iban a paro para el 29, nos llamó poderosamente la atención. ¿Por qué en Santiago? y esa zona del Cibao, no es común protestas ni paros. No es común porque Santiago nos tiene acostumbrado que es una ciudad que se autoadministra, <coughs> en el sentido de que los santiagueros, una cúpula de la, del empresariado y de la clase alta, tiene muy bien claro o muy bien definido cuáles son sus objetivos para la proyección, el desarrollo y la vida de Santiago de los Caballeros. Ellos poseen un plan real de desarrollo por años y nos llevan por mucho. Es la segunda capital o la segunda ciudad de mayor importancia del país. Y nosotros somos la tercera por lo que producimos, por lo que somos, por lo que aquí en la provincia de Duarte se maneja. Pero no porque tengamos realmente una proyección de desarrollo que nos haga visible ante el país de que tenemos una planificación que al momento de que se regenera la, la vía de la planificación del presupuesto nacional, el gobierno, con los santiagueros, recibe cuáles son sus proyecciones para el año siguiente. Nosotros no tenemos esa virtud. Ahora, Entonces, Francia. los de acá, que constantemente somos propenso al paro, a la revuelta, al reclamo. Desisten de una que teníamos eh, ahora, pero hacen una especie de unión que refleja que las condiciones aquí ya no estaban dadas para, para realizarla y prefieren hacer unión con la que ya estaba anunciada con anterior, anterioridad, que es para unir el Cibao. Ahora, entonces, ahora, Frank, ahí es que yo hago ese análisis y detengo, para entonces entrar en, el, en el otra ponderación cuando tú... Sí, el mismo movimiento que llama aquí a paro en San Francisco de macorís es el mismo que llama en Santiago. Y luego se pusieron de acuerdo en la fecha. Ahora bien, ¿por qué salir de Santiago? Que está bueno analizar lo siguiente. En el presupuesto nacional, la redistribución de los recursos que tienen que ir a las diferentes provincias del país, ¿qué sucede? Están dejando a Santiago también, como han dejado a San Francisco de Macorís. Y Santiago tiene una comunidad muy bien unida y muy pujante que hace exigencia al gobierno del uso del presupuesto y la redistribución de ese presupuesto y, y siempre exige que se... Eh, inviertan en Santiago lo que le toca a Santiago. Y Santiago en los últimos años ha estado en déficit con la inversión presupuestaria, igual que nosotros. Entonces, de, de ese problema que le está pasando a Santiago, que es el mismo que nos está pasando a nosotros y a toda la provincia, porque el presupuesto... Más del 60% se distribuye, más del 70% se distribuyen en el Gran Santo Domingo, en el Distrito Nacional. Eso se queda allá. Las demás 31 provincias del país no importan prácticamente para el Ejecutivo, porque la redistribución del presupuesto es muy pírrica. A nosotros nos pusieron 1.600 millones de pesos este año en esos 1.600 millones de pesos habían 600 millones de pesos para el hospital regional y no se construyó, ¿qué se hizo con eso? Y los demás que estaban también destinados para otras obras no se hicieron, ¿qué se hizo con eso? Lo mismo pasa con Santiago y esto está trayendo disgusto en la población junto con el alto precio de los combustibles, el alto precio de la decir. comida y todo esto se está mezclando para que el pueblo se motive a exigirle al Ejecutivo que tiene que invertir ahí, más en la gente. Ahí es que voy en mi, comentar en mi próximo comentario. Si, atende si entendemos el mensaje, que hay una reacción de uno de los pueblos de mayor tranquilidad en cuanto a temas sociales y reclamos, y nosotros que tenemos una actividad mayor, pero no hemos sido oído, ni visto, pareciera que no producimos, no estamos produciendo lo que generaría en el gobernante o en los que nos gobiernan o en nuestras autoridades, una reacción positiva hacia la solución, por lo menos de lo más mínimo. Claro. Y si eso se sucede en Santiago y se une San Francisco y las zonas Inagua, y Salcedo, Navarrete, Cotuí, es probable que tengan que rediseñar, lamentamos decirlo así, pero ellos no han visto a San Francisco, no han visto a Santiago, no han visto al país y tengan ellos, entonces, por necesidad y por reacción, producto de lo que se avecina, y que rediseñen el plan o la presentación del plan, porque a la fecha lo que se tiene es que este presupuesto entraría en vigencia en enero, el del Estado Dominicano. Pero, ¿qué quiero decirle? No nos hagamos mayores expectativas. Se demuestra por las deudas, por los préstamos, porque el presupuesto mismo se refinancia con otra deuda que se va a tomar en el Congreso para poder ser viable al tamaño de la economía que no han llevado. Espero en Dios que no se convierta en una crisis como la que hemos tenido en la historia de la vida republicana o de la vida mundial, que se... Se refleja sí, en otros puntos. Mira. Nosotros no estamos viviendo bien. Todos hemos bajado calidad de vida. Nosotros, solamente contener el temor que se tiene en las calles, ahí tendremos una noticia que hoy sé que Telenor la, la recoge de un asalto en una casa. Señores. Esto no es juego. Mira, Francis, Danilo se fue a Bauruco este fin de semana. Aquí. Y el domingo, ¿tú sabes a qué fue a hablar? De la clase media. Ah, no, lejos, que, que lo país, venga a hablar aquí. Que en el país, oye, pero... Es pero la clase media se fue pero, hace Francis, tiempo. Nosotros estamos cayendo en, en, en la pobreza. oye lo que él dice. Primero, es un error de sus estrategas llevarlo a las provincias más pobres a hablar de clase media. Es una burla llevarlo a Bauruco. Llevarlo a Pero es, verdad, también. es una burla llevarlo Tienes a Pedernales, razón. hablar de clase media, Tienes donde razón. la gente se está cayendo a pedazos, a pedazo. señores. Eso es algo eh, terrible. A menos que le esté produciendo un ánimo que la gente Pero, de Bauruco venga para va, vayan a los puntos que él diga donde se está presentando ese fenómeno. Oye lo que él dice, que la clase media es más del 30% en el país. Y oye la perla, que la pobreza. Eh, no pasa de un 25% en el país, dice él, entonces eso te da un 55% y el otro 45% es rico, oh, eh, dime, no, porque nosotros, si espera, es un tenemos, 30%, tenemos una minoría rica con todos los recursos Pero, nuestros, oh, oye lo que él habla, hay un 30% clase media, vamos a tomarle la palabra, y 25% pobre, y el otro 45%, ¿qué es? Bueno, calcula, bueno los, yo lo entiendo, calcula los votantes asalariados que tiene el PLD para ganar. Yo lo entiendo ganar. de la siguiente manera. Y es, los funcionarios que ellos han producido para que hoy sean clase rica. Y los que quedaron en el medio que son los que cogen la borona. Yo entiendo que... Debe con, haber unos dos millones y pico de, de ciudadanos. Tú calcula por la población que sí, se tiene. Sí, sí. Yo, yo estimo es probable con estos que, números que... 30% clase media, que es lo que vive empujando para no caer a clase pobre, porque eh, eh, es un miedo terrible no poder conseguir. No hay ahorro, Fulvio. No poder conseguir. El no sustento. hay ahorro. Lo poco que, le ent que entra se va en combustible, comida, casa, luz, teléfono. Francis, yo quiero que me diga. Tú mencionaste cómo algo sean. importante. Sí. Una clase media en inicia el ahorro. No hay Un ahorro. país que se sobreentiende que ha crecido tanto, inmediatamente tiene que verse significativamente el ahorro. Y eso brilla por su ausencia. Pero yo le tomo los números que él dice. 30% clase media, bien, 25% cógelo. clase pobre. Y, y los otros, presidente, ¿qué son? Ni siquiera están en los porcentos suyos de tan pobres que son. ¿O acaso por darle un dólar diario de comer al primero, bono lujo, bono gas, ya con eso los números de ustedes los sacan de la pobreza y lo ponen a personas que no son pobres o lo ponen a clase media baja, porque la clase media habrá que ponerle entonces eh, 500 divisiones de acuerdo a esos números. Ahora, este descontento real que tiene la población dominicana por lo difícil que se le está haciendo mal, mal comer, por lo difícil que se le está haciendo, eh, poder tener eh, sus necesidades satisfechas, es lo que está provocando toda esta huelga y todos estos paros. Usted tiene huelga mira, todos los días. Te voy a dar todos por, los días vamos hay a ponerte, este Te voy a poner un ejercicio. Francis, vamos mira, a ver cómo van a estar los juegos de béisbol. Bueno. Porque fíjate una cosa. Uno de los puntos de, de diversión para, para sentir calidad de vida es que uno pueda ir a un play, a un estadio, a dar apoyo a nuestro equipo. Sí. Pero la gente tendrá actualmente el ánimo, la seguridad y el dinerito para ir cada rato a un play. Está difícil. Yo lo voy a, yo lo voy a ver. No, lo a ver. Porque fíjate difícil. una cosa, lo que quiero motivar es, debemos de buscar alternativas para paliar la angustia. Sí. Y una, una forma... De, de, de, de variar, de, de, de no angustiarse o, o por lo menos de, de no ol, explotar. olvidar un poco e ir al play. Sí. A darle apoyo a los gigantes, un ejemplo. Esa es mi motivación. Sí. Pero me pongo a pensar están las condiciones para que se pueda asistir a todos y cada uno de los juegos. Yo, yo no creo. Yo lo dudo. Vamos a escuchar este contacto. Buenos días. Sí, buen día. Buen, buen día. día. Para mi hijo y mi Un abrazo. Gracias. Yo estoy llamando porque hoy mi familia está de pláceme con el cumpleaños de mi nieta Pamela Carolina Concepción. A de mi sobrina Pamela Propietaria de Pamela Travel, agencia de viajes. Nosotros queremos felicitarla, desearle que Dios te rame ricas bendiciones sobre ella, que me le dé mucha vida y mucha salud en compañía Amén. de su hijo, de su esposo, de sus padres, mi hija Carolina y su esposo Fermín A. Concepción. Así que Francis felicita a su sí. sobrina Pamela. Y quiero entonces ahora entrar a, una, a un comentario negativo. Desde el viernes el tejar está lleno de basura, porque el camión tenía que pasar a recogerle el viernes y hoy estamos en martes y todavía es la hora que no vienen a buscar la basura. Quisiéramos que nos dieran una explicación, qué se está proponiendo, qué planes tiene Alex Díaz con el tejar? Porque yo creo que ellos, aunque es una compañía privada, pero tienen conexión porque la basura depende del ayuntamiento. Así que necesitamos que hoy martes, sin falta, venga el camión de la basura porque estamos ahogados en basura. En la urbanización, en Tejar. Muchas gracias y buen día. Bien, gracias, gracias a usted. Pues bien, Francis, la falta de redistribución de la riqueza, la inequidad y la falta de cumplimiento de las necesidades sentidas sociales, de cumplimiento de esas promesas de campaña. Por ejemplo, el 90% de la población... Tiene que comprar botellones de agua. ¿Y por qué se compra botellones de agua? Porque no hay agua no, en los hogares. Hay una gran cantidad de personas que están comprando camiones de, de agua. Sí. Y hay una crisis real. La zona del 27 de febrero, no sé si están recibiendo agua o si somos nosotros en, en unos edificios que yo administro. Pero la verdad es que la estamos pasando mal. Sí, entonces y esto, así tú sigues pasando. ¿Qué pasa con Hay la una medicina? ausencia? ¿Qué pasa con la medicina como cuando se va al hospitales Eso es algo caótico. Hay que salir a comprar hasta una aspirina afuera. No, no. En las condiciones que tenemos. Pues yo hospitales. creo que esta vez, si Santiago se moviliza y se moviliza, no le espero, no espero nada bueno. Yo espero que, que las aguas se calmen, que el gobierno, vuelvo y repito, tenga un punto de reflexión y pueda. Entonces, eh, evitar que se movilicen en lugares que no son de tradición de movilizarse y eso pueda que no tenga un control real de lo que es una parada cívica. Vamos a saludar a los amables televidentes del WhatsApp. Joel Martínez nos, envía, nos envió la, la mención de la huelga. Regional San Francisco de Macorís Se levanta Lunes 29 Ahí está Lo que estamos comentando La próxima Emil Peralta por un fin de noche Para adultos y tenía que ser Esto es Sin frontera Y de Yanira Almanzar Hola felicidades para mi bella Carolina Burgos Almanzar Ahí. Vamos a ver Ah bueno, ese es William Hernández El próximo Ahí está de Deyanira que está de cumpleaños Muchas felicidades Carolina Burgos Almanza Nuestras felicitaciones también de parte del programa Y que cumpla mucho más Ya enviaré a Carolina Sí Bueno, así iniciamos en de mañana Nos vamos y regresamos en breve próxima clase vamos a desarrollar un proyecto de robótica educativa con materiales reciclables. Nos vemos mañana. Siempre quise ser maestro. Gracias a esta profesión he logrado todo lo que he querido. Tengo mejores condiciones de trabajo. Me formo de manera continua. Puedo ascender y superarme cada día más. Mi familia y yo gozamos de otros beneficios como servicios médicos. Y cuando me retire, tengo mi vida asegurada. Ser maestro es ahora mejor que nunca. Sé parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20.000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006, extensión 103, 104, 105 y 106.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 Aquí en San Francisco, calle Castillo, esquina La Cruz, óptica máxima visión. Solo marcas, solo prestigio. ¿Pensaste cuánto puedes ahorrar mensualmente con el porvenir? Llegan los lunes y martes de frutas y vegetales con descuentos desde un 30 hasta un 50%. Dos días con precios más baratos que en el campo. Además, los miércoles de carnes, pescados y mariscos con hasta un 30% de descuento. Comienza la semana ahorrando con el porvenir. Ahora más grande y más barato. La suerte.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 Bien. Gracias por continuar con nosotros aquí en De Mañana Y en este... Primer comentario, Francis, a la verdad que el pueblo está necesitando respuestas a todas esas eh, promesas de campaña incumplidas. Ya vamos a ver la noticia, ahí ya escuchamos la música, la música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. Hola, ¿qué tal, hermanos del alma? Fulvio, Francis. Buenos días. ¿Qué tal le amanece a ustedes, muchachos? Adiós las gracias y a ti. Adiós las gracias. Bendiciones. Yo presente. Claro que sí. Y yo, a Dios, y yo estoy man... aquí desesperado esperándote porque ayer no tuve el placer de escucharte. Fulvio, ¿cómo tú estabas? tenía un par de días que no te veía. Hermano, la pasé incómodo porque me hizo falta tus noticias. Wow. Hoy entonces vamos a duplicar eso, ese vacío, hermano. ¿Cómo eh, no? Bendiciones para todos y para todos a los nordestanos que se conectan con nosotros en el número uno, en De Mañana. Miren, rápidamente vamos a las noticias en el ámbito internacional. Más de 7 mil migrantes van en caravana hacia los Estados Unidos. Una caravana de migrantes centroamericanos que se dirigen hacia los Estados Unidos abarca de 7 mil personas desde el lunes. El portavoz adjunto de la ONU, los migrantes, señores, hay que decir que cruzaron Guatemala y ayer fueron dejados pasar por México tras permanecer varados en la frontera. De su parte, el presidente Donald Trump advirtió que no los dejará entrar. Escuchemos. Vayan al centro de la caravana, lleven sus cámaras y busquen, de acuerdo... No, no, John, toma tu cámara, ve y busca Encontrarás pandilleros, encontrarás gente de Medio Oriente Encontrarás todo, y adivina qué No los dejaremos entrar en nuestro país, queremos seguridad Ay, mi madre, señores, lo que se avecina eh, con esa avalancha Al momento de que pretenda entrar por la frontera hacia los Estados Unidos Miren, señores, al ámbito nacional Danilistas pedirán modificación constitucional en reunión del Partido de la Liberación Dominicana, del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Así que en medio de denuncia de un supuesto boicot, legisladores danilistas dijeron que están preparados para pedir que este sábado en la reunión del Comité Central que sea incluida una propuesta de modificación constitucional con fines reeleccionistas ahí veamos si ahí se quiere hablar de reelección hablaremos y hablaremos en cualquier estamento donde quiera que sea ahora cuando venga aquí ellos van a saber cómo es que el gamorao pela simplemente un rumor por lo tanto nosotros participaremos en esa convocatoria al comité central como miembros que somos de ella y allí y allí tomaremos las decisiones. O Esa no es la instancia calificada para plantear si es una reforma constitucional o no. El Comité Central, que es el principal organismo dentro del partido, puede también resolutar una, una solicitud a enviarla aquí, como hizo el Comité Político, la ley del Partido Político. Esa cláusula que tiene la Constitución en contra del presidente Danilo Medina, pues hay que estudiarla. La agenda va a tocar el tema que tiene que ver con los, los pedimentos que hace la Junta Electoral, entonces iremos a eso. Además, ponerse, ponerse a hacer juicio es sencillamente matarle la noticia a ustedes. Señores, ahí está. Vamos a ver entonces lo que sucederá en lo adelante. Miren, continuando entonces en el ámbito local regional para hoy, la noticia del momento, el asalto al Cazacambista aquí en San Francisco de Macorís, en su residencia, el señor Miguel Vázquez. Mientras vamos a ver más adelante. Cómo ocurrió todo señores, el momento de que estos asaltantes penetraron a esta vivienda ubicada en la urbanización calle Troncal de la urbanización Toribio Piantini, vemos el momento del interior de la vivienda donde ocurrió este hecho señores y hay que decir que fue impactante lo acontecido eh, cuando estas personas llegaron encapuchados y eh, asaltaron a este hombre, lo tiraron, lo amordazaron Ahí vemos la, las imágenes cuando la Policía Nacional llega a ese lugar Así que vamos a ver entonces Declaraciones, adelante Ellos llegaron, yo me bajé ahí a buscar, a recoger algo Y cuando yo me di cuando ya estaban encima de mí Ellos para mí que vinieron por aquí fue porque venga, ahí me cañonaron y me metieron para dentro de la casa Prácticamente con 700 mil pesos Una pistola, una escopeta Tarjeta de débito, tarjeta de crédito, todo el entonces de trabajo. La gente habla de que uno ya tiene miedo de seguir trabajando, pues, que ya van dos veces con esto. Una vez en el negocio, ahora que Ya uno está temorizado, de verdad que sí. Estaban enmascarados. Estaban la policía está haciendo su trabajo ahí, ¿eh? sabe. A ver si lo pueden, por lo menos, que aparezca el vehículo, por lo menos. Que lo que uno se mueve, una su sorprendente, que aparezca, la que pueda aparecer por ahí. Y esperar que, que caigan, por lo menos vemos imágenes, repito, en momento en que miembros de la Policía Nacional realizan las investigaciones correspondientes para, ¿verdad? Eh, dar con el paradero de estas personas. Y hay que decir, señores, hay que decir que, nombre tuyo, en el día de ayer, en horas de la tarde, fue encontrada la jipeta Kia Torento, Torenzo, ¿verdad? Que fue... Encontrada en las Guaranas Repito, en el día de ayer Fue encontrada la yipeta Fue dejada abandonada Pues también fue eh, Sustraída en el día de ayer la yipeta Así que más adelante Más adelante estaremos presentándole una vez más Verdad, el video de cómo ocurrió todo Miren, apresan haitiano en San Francisco de Macorís Y le ocupan más de 340 mil pesos en billetes falsos Se le ocupó dentro de una funda plástica 342.800 pesos en efectivo falsos Entre ellas varias papeletas de 2.000, 1.500, 100 y 50 Así también varias papeletas haitianas Escuchemos a este hombre que se dice ser un enviado de Dios Adelante Yo conseguí ese dinero para poder comprar ese dinero para poder eh, ...conseguir un cheque que viene de, de Argentina y de Filipinas más pronto posible... ...porque hay un demonio que está opuesto, que no quiera yo ganar nada... ...un demonio se llama Santo cero... ...entonces trabajando con el gobierno aquí, detenido hace muchos años... ...sin poder cobrarla, entonces el, el demonio quería que, que el gobierno me paga ...no, para poder alar a los otros, que tiene que, viene por internet... ¿Eh? Un um, promesa soy, Yo soy papa le la iglesia universal Mundial Bueno ahí vemos imágenes de los billetes falsos ¿Verdad? De los billetes falsos Que le fueron ocupados a este hombre Dice ser un papa también Y pretendía irse para Filipinas Increíble ¿Está usted de acuerdo Con la lectura de la Biblia En las escuelas del país? ¿Qué dicen los ciudadanos? Veamos. Bueno señores, ahí están las declaraciones, algunas verdad, dos o tres contrarios, se mantienen que dicen que hay que respetar, pero bueno, esa es la democracia. Roban electrodoméstico de una vivienda en el sector Hermanas Mirabal, ubicada en la calle Emilio Prudón número 123, se llevaron de todo señores, increíble, escuchemos. Madre deja niño abandonado temporalmente en el hospital San Vicente de Paul. Luisa López dejó el niño abandonado. Y llegó esta mujer porque se enteró de que ya las autoridades del CONANI se lo iban a llevar. Es irresponsable. Ahí está el momento en que se registró el conflicto por allá. Ella se oponía a entregar el niño... Y otras madres molestas también del área Por la acción cometida por ella Escuchemos parte de lo que aconteció Adelante señores. Mírenlo ahí en el momento en que llega Luisa. Ya ustedes ven, eso fue lo que se registró en el día de ayer en el Hospital San Vicente de Paul, Un niño incluso que padece de condiciones, ¿verdad?, especiales, dificultades. Y ahí está. Vamos a ver porque las autoridades competentes, tanto el Procurador Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes, como el CONANI, dice que actuarán legalmente ante esta acción cometida por esta madre, Juan Taveras, Procurador Fiscal de Menores, eh, se presentó por allá también acompañado de Josefina Taveras, que es la encargada y directora del CONANI, y ellos se apersonaron, observaron la situación, y miren, nos dicen que esa mujer, Luisa López, es reincidente en este tipo de acción, pues ya ha cometido esto en otras ocasiones. Escuchemos. Señores, ahí está, que sea así. Vamos a ver, señor director, cuando se produce en el día de ayer el asalto a la residencia del cazacambista Vázquez en la calle troncal de la urbanización Toribio Piantini, aquí en San Francisco de Macorís. Tres hombres armados, a punta de pistola, encapuchados, con sus rostros cubiertos, ¿verdad? Llegaron, le amenazaron, ¿verdad?, con matar a su nieta. Este es el momento ya cuando ellos eh, van montándose allá en el vehículo. Miren allá la guagua. Ahí está. Este es el momento, señor director, cuando sale el vehículo. Esa es la jipeta aquí a Torento. Ahí está el momento en que salen a todo lo largo de la calle Troncal. Este es el momento cuando llegan ya, a la, cuando están dentro de la vivienda. Y ahí está cuando el señor Vázquez, mírenlo ahí tempranito, él se sale de la residencia a mover el juguete que estaba ahí, la silla y otras cosas para salir en su jipeta. En la parte eh, derecha de sus televisores, por ahí donde se observa la verja, por ahí entran ellos, volaron, ahí está. En ese momento entonces cuando el señor Vázquez se percata de que, mírenlo ahí, llegan entonces, ¿verdad? Y e inmediatamente lo entran, eh, a la dirección Ahí está el hijo de él En el momento en que venía E Inmediatamente entonces eh, Ellos también ¿Verdad? Eh, lo someten Lo tiran al piso Le atan las manos Hubo un momento que el señor Vázquez Según narraba Se resistió Se negaba a entregarle las, Los que ellos estaban solicitando Y lo amenazaron La policía está investigando Porque uno de ellos según Vázquez dijo, ¿dónde está tu nieta? O sea que al parecer conocían y nos dicen que el señor Vázquez es muy débil con su nieta. Inmediatamente le preguntaron por la nieta y decían que la iban a matar si no le entregaba el dinero y todas las pertenencias. Por lo que se vio en la obligación caramba de hacerlo. De último minuto les decimos que la yipeta apareció en la tarde de ayer en el municipio de Las Guaranas. Y se encuentra en poder de la policía en el cuartel aquí en San Francisco de Macorís. Se está investigando este caso. El agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randy randilar. 100% purificada con sistema Osmosis tan dominicana como tú. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio. La número uno es agua randilar. Bendiciones. No hay tiempo para más. Hermanos del alma, Francis Fulvio, salúdenme a Raquel. Adiós. Bueno, muchísimas gracias. Aquí encontrando un comentario fuera de... Sí, y, y en ese comentario la bienvenida Raquel. Bienvenida. Buenos días hermano, buenos días. Hiciste ¿Sí falta bien. ayer. Buenos días Buenas, gracias, Francis. Sí. Hoy es día de San Juan Capistrano, según la iglesia. Capistrano. Católica. Así es, aquí estamos, bajo la bendición de Dios y gracias a ustedes por recibirnos en los hogares. A los San Juan Capistrano. Muchas informaciones. Sí, eh, esta oleada humana que está cruzando los países centroamericanos, ya cruzó México, digo, está cruzando México ahora para llegar hasta Estados Unidos, refleja mucho ...de lo que está pasando a nivel mundial, donde apenas el 1.7% de la población mundial... ...tiene prácticamente el 70% de todas las riquezas del mundo, la falta de equidad. Y también refleja la falta de suplir a esos gobiernos las necesidades de esos pueblos, que ahí nos encerramos también nosotros porque son décadas y décadas prometiendo, prometiendo, todos los gobiernos y muy pocos cumpliendo. Entonces, más de 7 mil personas empezaron a caminar en el tren de la muerte, que se le llama así por los peligros, en camiones, a pie, cruzando la frontera de esos países para llegar a Estados Unidos, a trabajar y ahí entonces ha creado un problema social y ha creado un problema político ahora Trump dice yo no lo puedo dejar pasar porque ahí pueden venir eh, pueden venir ahí terroristas ahí pueden venir eh, pandilleros de la Mara Salvatrucha y otras ahí puede venir de todo uh -huh. entonces no lo puedo dejar pasar porque Miren, y ahí está entonces eh, este drama humano que está viviendo la humanidad. Así. Y yo, esto ha copado la noticia del estoy, mundo entero. Yo estoy investigando. Ya han muerto varios, Francis. Se han lanzado hasta el río sí. para Mira. tratar de pasar. Yo he Ayer estoy investigando. uno que cayó de un camión. Yo estoy investigando, leyendo, pero no es juego esto que está promoviéndose desde Honduras. Y Guatemala refleja lo que está pasando con esos gobiernos en sus pueblos es menos dañino en sentido cuando hablamos de que la guerrilla lo que ellos sostenían allí eso es menos dañino que, que la guerrilla y, sí. y lo demás que se percibe en Honduras y ¿Sí? Guatemala pero la formación de los estados, ¿se dan cuenta ustedes cuál es la realidad también que están padeciendo los estados con la migración sin control? Eso es peligroso, porque no es verdad que Estados Unidos tiene por qué recibir a quien no ha permitido o a no le verdad. ha dado. Es lo mismo. Yo tú sabes por qué lo estoy hablando así. Mira ese drama, Francis, en este punto. Bueno, pero eso no, no lo creo Estados man. Unidos ni lo creamos nosotros. Cada país es responsable de lo que crea en su territorio cuando le promete a su pueblo gobernar por el bien de todos y no lo hace. Se queda en Pero aquí están negociando que entre. esa pero gente. Pero te voy a decir una cosa. Toda esa gente puede venir para acá fácilmente por lo absurdo del, del que dirige la política exterior dominicana que lo habla con bombos y platillos, que, no, que el Salvador, los salvadoreños pueden entrar sin... o qué sé yo, los hondureños. ¿Cuál fue la, la etnia que... Guatemala. Guatemala. Mírenlo ahí. República Dominicana soportaría una marcha de esa, de Haití para acá. Mm. Lo están promoviendo, ¿eh? Y hacia el país más poderoso. Sí. Peor aún es que México permita que su territorio... Sin, sin documento y sin nada, pase para acometer a, hacia Estados Unidos. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad de los estados que tuvieron ellos que pasar? Ellos podrán salir de su territorio, pero el que, el que los recibe tiene todo el derecho a evitarlo. Lo digo porque aquí, República Dominicana, podríamos estar en una crisis de ese tipo, si le coge a Regino, como lo hizo un diciembre, de ponerse en la frontera con 6000 haitianos. Pero el que le está yendo bien es a Bocio. Ah, no. Eso es un rey aquí. Le está yendo bien, le está yendo bien, está es donde un, le gusta, estar Es un rey. <ríe> ¿Qué premio le da el presidente a su amigo Bocio? Eh? Es un rey. Sinceramente. Bien, pero por otro Y ya manera. se está proyectando... Puestos de importancia en el país de nacionales haitianos, de funcionarios haitianos, sí. que ya tienen residencia. A raíz de eso, Francis, este incidente con este haitiano aquí en San Francisco de Macorís, que lo atrapan con 300 mil y pico de pesos eh, falsos, entre ellos también tenía gold, eh, eh, gold eh, good gold gold moneda haitiana también eh. falsa. Pero él es papa. Eh, él dice que él es papa y que va a traer otra mm. gente, otra cosa. Yo, yo, yo, si quince, no, yo es no quiero escuchar las mm. declaraciones de, del, del haitiano. 340 mil pesos por Se supone que él estaba falso. haciendo eso para atraernos a quién. Y diferentes billetes y bien impreso, eh Yo conseguí ese dinero para poder. Yo comp ese dinero para poder. Eh, Conseguí un cheque que viene de, de Argentina y de Filipinas más pronto posible, porque hay un demonio que está opuesto, que no quiere yo ganar nada. Un demonio se llama Cero. Entonces, trabajando con el gobierno aquí, detenido hace muchos años, sin poder cobrar, entonces el demonio quería que, que el gobierno me paga. No, para poder alar a los otros, que venir que, por internet. ¿Un pacto ¿Eh? ¿Un promesa. Yo soy, soy papa, le pregunté de la Iglesia Universal Mundial. Bueno, ustedes escucharon mm. que hay un demonio llamado mm. Bossier, algo así Bossier, y que él representa a la Iglesia Universal con dinero o falso. ¿Cuál Iglesia? Eh, eh, ese Habría dinero lo consigue para. Él entiende, parece ser que ese dinero era bueno. Que él no. Es lo que está dándole una explicación quizás porque, por el monto que tenía. ¿Para qué iba a usar el dinero? Para qué iba a usar monto? el dinero y era con el objeto de traer un cheque lo más pronto posible que le debe de llegar de Filipinas y Argentina. Es como una especie de negocio para poder contrarrestar a un demonio. Mm. Eh, bueno, bueno, bueno. Somos, vamos a que Hay que... muchos demonios, demonios sueltos hoy día hay que luchar contra ello, por ejemplo, el demonio de los que controla a los delincuentes. Pero antes vamos a recibir este contacto. Buenos días. Buen día. Adelante Buen con bien. su comentario. Yo soy de aquí del sector, de ¿Sector? ¿Donde pasó ese caso. ¿Sector? Ah, okay. ¿Dónde pasó ese caso? Ah, ok. El caso con de la ITIAN. de con la ITIAN. ITIAN. ¿Cómo se llama el sector? Los Riberas de la Guara. Riberas ah, okay. de la Guara. Los Riberas. Me no está haciendo el loco porque aquí andaba en los negocios pasando su dinero. Eso está haciendo el loco para ver si sale bien. Ya. Yeah. Yeah. ¿Tiene mucho eh, tiempo eh, ese señor viviendo por ahí? Pero mucho tiempo. Yo como que como lo 15 o 20 tiempo. años, una cosa así. Más o menos. Entonces lo que tiene es que tiene un tronco, sí, porque se le emociona y porque no tiene nada. Y tiene oh. un, un jefe, que, hay que tiene que decir quién es un jefe, porque ahí encontraron máquinas de ese dinero, este, encontraron eh, computadoras. Ah, que bajo, muchas cosas, que con ese dinero? Es una banda, es una banda. Ah, es una banda. Entonces es un tigre, Porque no tiene ningún papa, no tiene nada. Pero por pues Dios. Es loco, ¿eh? Muy bien, gracias muchas, por llamar. gracias. ¿Algo más él quería apuntar? ¿Está en línea todavía? No, nos si Bueno, discúlpenos. Fue. Pero, eh, cuando quiera puede volver a llamar. Pero fíjate. Los creo que nosotros tenemos hay mucho que, en esa zona, que analizarnos. En como pueblo, como ciudad. Creo que hoy hay una reunión para la oficina de desarrollo. El consejo. El consejo, esta tarde a las 4. ¿Qué importante sería que pudiéramos los franco nordestanos, inteligir el plan de desarrollo que nos coloque con un, una proyección de hoy hacia mañana. Que pongan en agenda las inversiones del presupuesto Y que pongan en agenda que la autoridad que viene aquí a ejercer la función de inteligencia, de servicio de policías, de seguridad del Estado, se pueda garantizar que una persona en su casa, por lo menos mínimamente, puede estar tranquila. Por lo menos ahí. O vamos a convertirnos en una, en una selva. Mira cómo asalta. Porque yo sé que aquí salir a la calle, a trabajar es un riesgo. A estudiar es un riesgo. Porque en definitiva no hay quien le diga nada a la sociedad que opera la delincuencia en este pueblo. Bueno, yo lamento que mi amigo eh, a quien apreciamos mucho se esté dando estos casos en su gestión a Olivense. Pero sí le pido que pongas grandes esfuerzos. Y que vigile policía que tienen conocimiento de muchos de esos casos. Porque viven de eso. Lo estoy denunciando. Mira cómo asaltan esa casa, Francis. Una casa segura. Una casa que se ve aparentemente que le estaban dando seguimiento. Parece ser que hay alguien que conoce algo de la casa. Porque toman el momento preciso. Buscan la debilidad que tienen que es su nieta, para amenazarlo. Es decir que eh, en este caso, que también ha sido atracado en el negocio y ahora en la casa, que tú bueno, no puedes estar seguro ni en tu gracias casa. Gracias a Dios que ya la chipeta apareció, pero se llevaron armas de fuego y alrededor de 700 mil pesos han dicho los propios familiares. Es penoso ver estas imágenes, solo quedan las evidencias por parte de la Cámara de Seguridad que ayudan a las autoridades a luego eh, conseguir a los delincuentes, pero no, no se le vio el rostro creo que Mira en ningún como momento. Este le va diciendo, estaban este. los tres jóvenes encapuchados sí. y tenían algo, parece que le tapaba la cara también ahí. La parte frontal correcto sí, estaban tapados todos, ahí se ve. Y bueno, y co a, amarraron a todos los que estaban en la casa y pudieron llevarse todas estas prendas. Eh, chipeta, arma de fuego y dinero. El, la chipeta ya apareció, ustedes lo escucharon en el bloque de noticias. Pero también otros demonios que andan sueltos robando por casas. No solamente ahí, a esa cambista resultó en el día de ayer también eh, los electrodomésticos que le robaron en el sector Hermana Mirabal, en la casa número 123 en la Emilia Prudón. Ahí en, justo en ese sector, hermana Mirabal O sea que los demonios andan sueltos Hay que luchar contra ellos Sobre, mm, autoridades todo, sobre todo Exigiendo uh -huh. aplicación Aplicación correcta De nuestras leyes Y bueno, y funciones De supervisión en las calles La policía, hacer más trabajo más mano dura en ese sentido Y la sociedad, nosotros, las familias Tenemos gran culpa de la forma De cómo educamos y permitimos que nuestros hijos a veces se nos vayan de la no, mano. No, no, no, dejemos de, de leer mano. el texto de, de, de la Biblia, dejemos, no vamos De moral, a moral y cívica. De moral y cívica. Sigamos para adelante y seamos una sociedad como la quieren implementar. Señores, ¿ustedes saben por qué Farida ha tenido tantas reacciones en contra? Es que habemos una cantidad de población, de la población dominicana, que conocemos cuál es la agenda que, le, que el pasado embajador norteamericano trajo al país, junto a a los Clinton y a un grupo de liberales que están en el poder. Montalvo trabajó para la USAID en los años en que los Balcanes se estaban deshaciendo de Yugoslavia o se estaban integrando en Yugoslavia. ¿Lo recuerdan? Sí. Kosovo. Una crisis humanitaria y también crímenes de lesa Montalvo humanidad Montalvo fue, como en miembro de la, de la USAID, seis meses a ese lugar. Crímenes de lesa humanidad en Kosovo. Inclusive. Y está aquí en el gobierno y lo quitaron de su currículum que hay aparece en el gobierno. Lo quitaron, esa partecita. Pero ¿qué quieren? Aquí lo que quieren implementar es matrimonio gay. La agenda GLTB. Ya están casando hace rato. Sin, sin estar aprobados, permitido. Están casando a diestra entonces, siniestra. Entonces. Esto es increíble. ¿Lo están casando? Sí. ¿Y aparecen Hay los este, registros civiles? Ah, no, yo no sé de, Pero están en los medios. Y una sola... Parejas una sola famosas de, una de gente involucrada ¿Eh? en el arte. Una sola nación, una isla. Una sola nación, una isla. Se están, ¿Lo están casando? La política de género, donde al niño desde chiquito lo van influenciando para que decida que el que la mejor relación es con otro amiguito. Eso está pasando, hoy hay respuesta en España. Argentina se está, está sufriendo su liberal actitud y lo que están buscando es echarlo para atrás todo. Ahora, lo más importante... Aquí queremos eso. Lo más importante que hace falta en la sociedad dominicana una llamada. es que las escuelas en su currículo por favor se incoloquen se coloque en la moral y cívica la lectura de la biblia de algún aspecto porque sí, no es la biblia sí, de que claro. mira esta es la biblia no no esta sociedad hay que hay que redimirla y también que, que, los, sirve políticos, para todas las religiones. que los políticos y los funcionarios den de mejores porque wow. están dando un ejemplo desastroso buenos días buenos días buenos días el licenciado Leonel Ureña Ah, Leonel, ¿cómo está? Salud, Leonel, señor. buenos días. ¿Cómo está Villarriba? Bien, bien. Dentro de lo que cabe. Uh -huh. Yo le estoy llamando para hacer una denuncia. Que Adelante. Ustedes, así como sacaron al aire Los de ese que la estaba estafando y bregando con dinero falso, aquí tenemos una situación con un que ha estafado un número de personas. Por siéndole a los ricos. La gente todavía se debe engañar. Pero lo más grave del caso es que en la Fiscalía ni siquiera le recibieron una denuncia. No una querella, una denuncia para que investiguen. Porque supuestamente parecía ser de fiscal que era hacer un cobro de pesos que iban al hombre. Y le dijo que porque pasaba de 20 mil pesos el Estado, tenía que hacerlo desde San Francisco de Macorís. En la fiscalía de Villarriba, nosotros hemos ido en un municipio retrocediendo en atraso, ya que hace 20 años aquí en el Burlado de había un juez y había un fiscal para Villarriba. Villarriba es el municipio más grande que tiene la provincia de Duarte, de, de San Francisco de Macorís, que es el Catubán. Y nosotros aquí no contamos con un juez. Los accidentes de tránsito que hay que hacer sometimiento dentro de las 48 horas. Los oficiales de AME traen el expediente y eso lo aplazan para conocerle medidas, aún habiendo muerto, hasta 15 y 20 días, para conocerle medida. Y eso da al traste, a que se dispersen eh, la, la, las personas involucradas. ¿Y las pruebas? O sea, sí. Entonces, aquí no se investiga nada. Tenemos una de negación de justicia ya que tenemos un fiscal para Villarriba y Arenoso a este justo sin logística se tiene que mover en su propio círculo ah, y el cúmulo de trabajo no le permite hacer nada porque son dos municipios grandes el bajo de un estero y Villarriba. las personas de caso sí. urbano. Leo. Hay, hay, hay problema aquí con eso. Yo quisiera que el procurador Leo, se tú haga no has, cargo de eso. Tú no te has hecho ver por la procuradora fiscal. Tú sabes que ahora mismo, como ella entró nueva, todavía no hemos tenido la oportunidad de entrevistarnos con ella para ese caso pero es, es difícil lo que estamos pasando sí. los abogados aquí y el pueblo en general Leo, Leo, fueron más de 200 mil pesos que le quitaron a la persona no, no la persona sí. que están aquí está aquí hay gente perdiendo millones de pesos ¿cómo va, va a ser? ¿y quién es que está estafando dinero? Leo? Uno, un, un haitiano, haitiano, un haitiano o varios para multiplicar el dinero, sí. 300 mil pesos le dan para multiplicárselo bueno. <ríe> incluso, ese haitiano vive en una mansión claro. en una mansión es propiedad de un sacerdote que llama el del padre Alfonso que pa estuvo servicio en el abanico de Villarriba y ese sacerdote tiene una mansión y es que ella no vive ahí no sé si con el conocimiento de él o de quién pero ahí él vive y hay movimiento según los vecinos de entrada y salida de motores y cuestiones y han denunciado dentro de la denuncia que hicieron que aquí es donde se comercializan muchas cosas robadas y nadie investiga, nadie ha hecho ay, ay, ay, ay, ay, bueno, pues ahí este está... Intervenir no es urgentemente. Pues ahí está tú, eh, qué bueno que llamara y nos diera esos datos, porque Gracias, eso es parte sea. de lo que estamos comentando que debemos resolver aquí en nuestra comunidad de la provincia de Duarte, San Francisco. A la Procuradora Fiscal y la que, que tome carta en el asunto y verifique todo lo que está sucediendo en Villa Arriba y la falta de justicia que hay allí y la falta de un juez allá en la comunidad de Villa Arriba en el municipio de Villa Arriba en el municipio de Arenoso y con esta estafa de este haitiano a todos estos dominicanos con la promesa de multiplicarle el dinero uh -huh. oiga Ay, eso Ay Jehová, nos vamos a una breve pausa señores, retornamos con más aquí en De Mañana Comunicado. Telenor advierte a sus clientes que ha sido informada que personas desaprensivas han visitado algunos hogares haciéndose pasar por empleados de nuestra empresa. Pedimos que sean tomadas las medidas del lugar para impedir ser estafadas o robadas. Solamente permita entrar a su casa a aquellos que porten uniforme e identificación, siempre que hayan solicitado un servicio de nuestra empresa. Ante cualquier duda, confirme con nosotros al teléfono 809-588-6238. Repito, 809-588-6238.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 Contáctanos ahora. En el año del fomento a las exportaciones, Pantex te acompaña. Banco Nacional de las Exportaciones. La casa por la ventana. Ofertas muy especiales, con las condiciones que usted quiera. Gracias por hacernos parte de ustedes. 10 años del hogar macorizano, eso hay que celebrarlo. Ver la dedicación progreso y calidad de vida de mi maestra de artes, inspiró en mí el deseo de enseñar. Quiero crecer, apoyar a mi gente, influenciar positivamente los jóvenes de mi comunidad y con la carrera de educación lo puedo lograr. Siendo maestra puedo vivir mejor, tener mayores oportunidades, llegar hasta donde quiero y ser un orgullo para mi familia. Sé parte de la familia magisterial. Ven.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 Sigue ahorrando con los días de especiales del supermercado por venir. Disfruta todos los jueves de nuestra área de quesos y embutidos. Además de panadería y repostería con descuentos de hasta un 30%. Todos los viernes son de bebidas con un 15% de descuento. Y los domingos de abarrotes con descuento de hasta un 25% en la canasta básica y artículos de limpieza. Disfruta de nuestro nuevo horario de lunes a sábado de 7 de la mañana a 10 de la noche. Y los domingos de 7 de la mañana a 9 de la noche Somos Supermercado Porvenir La costumbre de vender barato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 por permanecer con nosotros. Señores, estamos, digo, degustando un cafecito en esta hora de la mañana. Esperamos que ustedes también. Salud. Y que lo estén pasando y los que ah. ya se tienen que ir al trabajo le comprendemos. Y aquellos que todavía permanecen en casa, nuestra salud. Y saludo a todos. Felicitar a mi sobrina Pamela Concepción de Saba, quien está de cumpleaños. Eh, en el día de hoy, desearle muchas felicidades y en familia disfrutar de este día por un año más de la vida de nuestra querida Pamela. Te amamos y te bendecimos. Bueno, en el WhatsApp, Joel Martínez nos escribe, nos manda esta, esta recordación. Vamos a verlo en pantalla. Dirigente estudiantil y popular nos está recordando la huelga regional. San Francisco también se levanta, 29 de octubre, dice, por el alto costo de la vida, por los abusivos costos de los combustibles, juicio político a Danilo Medina y cárcel para los corruptos. Eh, Annie Kusner nos uh -huh. escribe, nos manda esta invitación del Consejo Económico y Social del municipio de San Francisco de Macorís, nos está invitando después de un cordial saludo a la conferencia sobre objetivos de desarrollo sostenibles, a ser dictada por representantes del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo con la participación del licenciado Roberto Luz, Roberto Liz, director general de proyectos del ministerio, y el licenciado Rolando Reyes, director de la Universidad Fernando Arturo Meriño de Jarabacoa. Martes 23, hoy, 4 de la tarde, Salón de Actos Plaza Duarte, Antiguo Mercado, tercer nivel, al lado de la Oficina Técnica de Planificación de la Provincia Duarte. Así es que ahí está la invitación, gracias al Consejo Económico y Social es de, hoy, del municipio de sí. San Francisco de Macorís 4 de la tarde hoy. Nos uh -huh. escribe Juana de la Urbanización Jennifer, nos manda esta foto, está de cumpleaños hoy, Liber Artagracia Taveras, bendiciones para ella de parte de su madre y de sus hijos, muchas felicidades. Así que ahí está la información, felicidades para la joven. Nos escribe también... Quile Polanco desde el municipio Castillo, a mi honorable alcalde licenciado Jaime Camilo del municipio Castillo y para cuándo nuestros dos kilómetros y medio de acondicionamiento del camino vecinal de la Guasarita lo están dejando para Se la próxima tarde elecciones, Jaime. alcalde memoria contra el olvido dice Quile Polanco y le manda la evidencia de cómo está el camino vecinal ese camino. Total deterioro. El número que termina es 7933. Escribe: Hola, yo quiero que me feliciten a mi niño que cumple dos meses de nacido. El nombre es Adriel López de parte de su padre. Así que felicidades, Adriel. Dios bendiga. Con dos meses. Luz Yunque de la organización Caperuza. Buenos días. A favor de hacer un llamado al síndico que no están recogiendo la basura por Caperuza 2. Dice que lo estaban sacando los dos, estaban pasando los días que se supone que lo recojan Caperuza y no pasan dos. a recogerla. Ahí está el aviso, en Caperuza 2 no están recogiendo la basura según esa amable televidente. Nos manda un audio María Núñez, gracias por estar en sintonía. María Cordero desde Hosto manda una postal de bendiciones, gracias. Robinson Núñez de Nueva York nos escribe, nos manda Buenos días, un abrazo muy fuerte. Dice que es un Gracias placer saludarnos. Robinson. Gracias por estar en sintonía. Francesca de acá de San Francisco nos escribe para mandar esta información de que su hija, de que Francesca, la niña Francesca, está de fiesta de cumpleaños. Pues Aparte de madre Elvira y tía abuela. Así que la madre Elvira y la tía abuela les felicita. Así es. Ahí está. Felicidades. Dania de la urbanización Los Maestros, buenos días. Yo me mudo de esa casa porque, Dios mío, ¿de cuál casa te mudas? La, la, ah, la, la del, la del robo la. o la que le robaron los electrodomésticos, la otra chiquita también. Sí, que cada rato robo, eh, ya, bueno, ya lo tienen ya en Seguimos, aspas. en el WhatsApp, en el Grupo Social y Popular, ayer realizó rueda de prensa, en la Liga, Ercilia Pepín para el tema de la, de la huelga, y Wellington Santana mandó una postal de feliz. Martes, Muchas gracias, Wellington. Gracias a todos por escribirnos. Yo les recuerdo que Farmacia San Rafael está de aniversario y con este motivo te premia en grande. Por cada mil pesos de compra en persona por persona en efectivo, tarjeta o diferencia de seguros, recibirás un boleto para participar de la rifa de una motocicleta y una TV Smart y una nevera. Estamos votando la casa por la ventana como tú te lo mereces. Participan todas nuestras sucursales en Santo Domingo y San Francisco de Macorís. Recuerda, las nuevas sucursales están en la calle Castillo, 187 Sector Holguín, y en Guisa, kilómetro 3, carretera Anagua, San Francisco. Sorteo a celebrarse en diciembre próximo. Farmacia San Rafael, gente auténtica al servicio de tu salud. Y todo este mes de octubre, ven y celebra con nosotros el décimo aniversario del Hogar Macorizano, el hogar de todos. En el Hogar Macorizano usted encuentra todos los electrodomésticos, fiado, barato y sin inicial. Un especial para todas nuestras sucursales. Moca, Jamaoga, para Hernández, Cotuí, Las Tenares, Nagua, San Francisco de Macorís. En todas las sucursales usted encuentra los electrodoméstico fiao, barato y sin inicial. Todo este mes de octubre aproveche estos especiales, porque el hogar macorizano es el hogar de todos nosotros. Supermercado Almanza les recuerda que no tiene que salir de La Guaranas Porque todo lo encuentra en un mismo lugar Supermercado Almanza es un, un supermercado por departamento Con vegetales frescos, mercancías fresca, Todo lo que usted busca en un mismo lugar Allí usted encuentra licores, licorestoa, un stand de Telenor Para realizar allí los servicios, área de juguete, escolares, cafetería, heladería, todo Supermercado Almanza es el más completo en La Guaranas Hace el llamado, no tiene que salir de Las Guaranas para encontrar lo que busca. Calle principal 34 a Las Guaranas, aceptamos tarjeta solidaridad. Y recuerda que tan nuestro como Las Guaranas es supermercado Almanzar. Si quieres verte bien y también cuidar tus ojos, óptica máxima visión, solo marca, solo prestigio. En óptica máxima visión usted encontrará atenciones exquisitas, profesionales nacionales e internacionales. Lentes de primerísima calidad, montura de diferentes colores que se acomodan a tu contorno facial, todas las soluciones a tu problema de vista. Óptica máxima visión, Calles Castillo, Esquina La Cruz, en el teléfono 809-588-7675. Óptica máxima visión, solo marcas, solo prestigio. Bueno. ¿Sí? Llegamos al momento del tema, pero antes vamos a recibir un contacto telefónico. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Raquel, es para informática, aquí inventó el grullón? Estamos yendo a la basura y no tienen con esta basura. El sector también. Los Grullón también nos sí. relaje. Bueno, porque es lo que está pasando con Móvil Soluciones. Gracias a usted por denunciar. Muchas gracias. Los Estoy Grullón, eh, Caperuza segunda. no puede ser. No. ¿Qué es lo que está pasando? Ha habido, parece que ser. informen si tienen alguna limitación y me dijeron que había un desperfecto de dos camiones. Pero eso hace mucho. Eh, el sábado. ¿Este de no, no. dónde es? Los grullones. Y de le mandé Bullion. ya ahí el mensaje a los grullones. Okay, okay. Tiempo del tema central les corresponde a Faganza y Rodríguez. Adelante.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 Ayer decía Raquel, con, con mucho júbilo, del aumento de los 2 mil millones a la, al sistema de salud, que debiendo de tener un 6% de inversión, apenas llegamos a un 3.4 con estos 2 mil que le vamos a inyectar. Pero ¿qué resulta? Esa población indocumentada está demandando, aparte de los 7 mil que ya se chupa de hace cinco años atrás, en este gobierno se va a chupar dos más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 es que las iglesias manden sus propuestas para establecer los textos, es decir, los, los pasajes, los, los párrafos, lo los que, que se quiera. Está integrado en el contenido. En el contenido, ya pero entendió. no la Biblia. Porque no es posible hablarlo todo. Dijo Logroño que gracias a Farideh porque ha logrado unirnos más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 Preservemos nuestras base morales Muchas gracias Bueno, gracias a ti El diputado Juan Comprés Manda un enlace de Youtube Muchas gracias por estar en sintonía Vamos a verlo allá Ahí está Gracias Debiéramos por estar en así, sintonía Sí, verdad Nos vamos a una breve pausa Retornamos con más Mira eso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 sin tener que salir de la ciudad. Siempre trato de innovar en mi trabajo. Por eso mis proyectos los confío a Comercial Cabreja. La terminación de mi trabajo depende de la calidad de la madera. En Comercial Cabreja, en madera lo tienen todo.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 Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Gracias a todos los que nos sintonizan a través de la magia de la Internet, www.telenor.com.do y a los que nos escriben en el WhatsApp, por supuesto, están en sintonía con nosotros. Bueno, eh, expectativa de una huelga que está aquí a la vuelta de la esquina, próximo lunes. Así es, ya se había, lo ha, habían hecho comentar ustedes al inicio del programa. Pero sobre todo decir que las 14 provincias del Cibauzón están convocadas para ello. Se ha hecho esta convocatoria y se ha unido. El Falpo está también respaldando esta movilización. Están exigiendo varias reivindicaciones, eternas reivindicaciones. Ahora, después de la huelga, ¿qué? Eso, bueno, pero hay que llamarle la atención a las autoridades. Decía, las autoridades no pueden estar sueltas haciendo lo que ellos Por quieran. Eso decía. De, inicio, deben de decirlo, lo están haciendo mal. Ese modelo económico no sirve, nos tiene ostosigados a todos. Un tanto desesperanzador para la movilidad de este 29 de octubre, ya que es que el Estado no tiene recursos se ha planteado un presupuesto del año 2019 con déficit importante y préstamos nuevos un para poderlo eh, afrontar. Por lo tanto, esperamos que las autoridades tengan a bien de inteligir el plan ¿Tú te imaginas, que Francia? detenga estas protestas y que por lo menos... Inicien parte de, de las obras que ¿Tú, están prometiendo. Tú te imaginas Francis Que se puedan ahorrar los 90 mil millones de pesos Que hay en botella Y clientelismo Y direcciones y ministerios que no funcionan Tú te imaginas que ese dinero que se robaron Lo puedan se aumentó, devolver que lo devuelvan? Se aumentó el dinero para combustible Que van a usar en campaña del año que y viene para publicidad Para celulares Sí. Para viáticos y Para viáticos. viajes Ven acá. Eso no tiene función, eso no retorna entonces, que le quiten los cuartos a los que se los robaron y que quiten todas esas botellas y todas esas formas que están haciendo dilapidando los recursos del pueblo y que lo usen en la obra que todos estamos necesitando. Así es. Con este comentario terminamos. Nos encontramos mañana, si Dios quiere. Buenos días.